Huelva está situada en el extremo suroeste del Estado español y es una provincia con un sector agricultor de desarrollo relativamente reciente. Hoy en día representa una gran parte de la productividad de Andalucía por el cultivo del fresón y los frutos rojos. A finales de los años 90 los jornaleros autóctonos y de las provincias cercanas comenzaron a dejar de trabajar en el sector para experimentar el trabajo en la construcción y otros servicios que estaban mucho mejor pagados. Fue entonces cuando empezaron a llegar las primeras personas de otros países a la provincia, ya que se habían enterado del famoso oro rojo que Huelva empezaba a cultivar en gran extensión. En Huelva encontramos personas trabajadoras, autóctonas e inmigrantes y entre estas últimas están por una parte las personas que trabajan con los contratos en origen y por otra las personas que llegan en busca de trabajo sin un contrato previo y sin una vivienda garantizada. Ante la precariedad de las condiciones laborales y la situación irregular de muchas de las personas migrantes comenzaron a aparecer los primeros asentamientos chabolistas. Nosotros estamos aquí para buscar trabajo. Sin papeles no puede trabajar. muy complicado. Sin papeles no puede coger una casa. ¿Dónde puede ir para vivir? Por eso que estamos en los chabolas. Ustedes están el España. جينا نخدمو على أولادنا جينا نعيشو عيشة كريمة جينا ما كينشي الساكن حتى في ديور كل شي مهرس لقوادس مهرسين ما كينشي طوالة مقادة ما كينشي الكوزينة دا يلعب فيها الماء materiales con baja cualidad de, mmm, frente al fuego, baja cualidad de frente al ruido, eh, el aislamiento pues tampoco es, aunque hemos visto que, que se colocan pues paneles de aislamiento, seguro que no son las mejores soluciones, entonces no se está eh, dando una situación digna de, de, de hábitat. Luego ya, ya no solo a nivel de materiales sino a nivel de infraestructura también de, de, de cuestiones esenciales para la salubridad y la higiene como son una red de saneamiento decente, que haya agua, contar con electricidad, que son el ABC básico para, para lograr esas condiciones de, de dignidad. El hablar de los asentamientos, nadie los quiere hablar porque en verdad el empresario ahí poco tiene que decir. Nosotros no somos responsables de los asentamientos. Los asentamientos se tendrá que centrar, las tres administraciones, como son los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y la, el Gobierno Central, e intentar paliar ese desorden que, como digo yo, que hay, pero que los empresarios ahí poco, poco podemos hacer. Obviamente que Muchas de estas personas tienen papeles, muchas de estas personas pueden trabajar, y muchas de estas personas tengan en cuenta que lo único que quieren es el no pagar un alquiler. Perdóneme, alcalde, pero yo dudo mucho de que una persona quiera vivir en ese tipo de condiciones infrahumanas, sin luz, sin agua pues, y, con el suelo, y con el suelo de tierra ah, mmm, por gusto. El cultivo de la fresa ha convertido a Huelva en la primera región exportadora de fresa del mundo. La fresa, la frambuesa, el arándano y la mora son un motor importante de desarrollo de la economía al ser generadora de riqueza y empleo en la zona. Este año Andalucía ha alcanzado un nuevo récord en exportaciones de frutos rojos, con 475 millones de euros facturados en el primer trimestre. Y Huelva se sitúa como la provincia líder de exportaciones a nivel nacional, con una posición destacada al concentrar el 78% de las ventas de España y facturar 428 millones en el primer trimestre. Todo esto contrasta con los datos de la renta media anual por habitante del Instituto Nacional de Estadística, donde dentro de las 50 poblaciones con economía más escasas aparecen Ayamonte, Isla Cristina Lepe o Almonte, todas referentes del turismo y la agricultura onubenses, muy probablemente porque en este sector se dan más bolsas de economía sumergida y hay un desfase entre la economía real y la economía declarada, lo que tiene nefastas consecuencias a la hora de hacer valoraciones por parte del gobierno para invertir en la provincia. Al final y en la práctica como vemos con toda esta riqueza, se ha demostrado una enorme incapacidad a la hora de ofrecer condiciones laborales dignas a los trabajadores y trabajadoras del campo. La situación de los strawberry pickers que I saw in, just outside of Huelva, en realidad en Lepe, fue uh, just shocking. La uh, responsabilidad, sadly, es con everyone y no one. I asked many officials at different levels what was happening and they all pointed the finger elsewhere I think that it's essential for the local municipality to act I think that the regional government should act I think the national government should use labor inspectorate and other measures this is an industry that is worth close to six hundred million dollars In Huelva, in strawberries, and people are living like animals. I don't know who is going to take the lead, but someone must. Pues, el tema de de los incendios, esto es algo que pasa cada cada año, ¿no? Y que pasa. Pues... La, la, la mayoría de incendios se dan cuando terminan las campañas, ¿no? precisamente. Eh, aquí ha habido una llamada de socorro, eh, que han incluso facilitado el trabajo en el campo a personas eh, migrantes, ¿no? como han sido los chavales tutelados y ah, pero ahora resulta que ahora acaba ya la necesidad de, de mano de obra y estas personas parece que ya no valen nada ¿no? y ya sus vidas no, su vida no, no importan. ¿no? Entonces, pues este año, en menos de una semana, en cinco días o así, ha habido tres incendios, uno de ellos en Lucena y, y dos en Lepe. Bueno, el sábado a las tres de la noche, estuvimos durmiendo hasta cuando me escuchaba a los vecinos, lo vecino aquí chillando y hemos salido de, de las chabulas. Hemos encontrado el fuego corriendo casi a todas las chabulas. Y la gente iba saliendo, corriendo y se han perdido sus cosas. Hay gente que se han perdido su documentación, son papeles, son, pues, los papeles de las pruebas para pa arreglar sus residencias, las ropas, dinero también, eso es lo que ha pasado. Estamos aquí para una campaña, verdad, Me, no, no, no quema, porque si tú, tú esperas a las 4, tú quema los chabalas, todo puede ser. Cuando hay fuego yo no lo sabe, porque a las 4 todo el mundo está y después me uno, uno alguien gritar, hay fuego, el lugar que soy, yo el primer que, que, que levanto. En este momento hay mucho fuego, hay mucho, mucho fuego. ir a mis otros amigos y después nos sacamos de ahí. Nuestro, nuestro material todo, todo, todo, todo sacamos ahí. No tenemos nada ahora. Muy duro. Creemos que la solución podría ser la de buscar otro tipo de asentamiento, ya no solo eh, aislado en, en el medio del campo al estilo gueto, sino buscar infraestructuras más cercanas a la ciudad o reaprovechar infraestructuras existentes de, la, de, la, de los propios núcleos urbanos. Creo que como sociedad nos tenemos que preguntar y cuestionarnos si tiene sentido que gente que viene a hacer un trabajo legítimo dentro de nuestro territorio, que además es un trabajo que encima en unas circunstancias como son el tema de la pandemia, pues es fundamental, es estratégicamente imprescindible cómo hemos llegado a normalizar y a legitimar la situación en la que ellos están viviendo aislados en un gueto, replicando esos conflictos que hay norte-sur, solo que dentro de nuestras fronteras, quedándonos con recursos mano de obra pero cuando toca hablar de derechos humanos o de otro tipo de cuestiones, miramos sin que nos cueste demasiado hacia otro lado, ¿no? Son las voces de los muertos, de los vuelos sin aliento, del migrante sediento cruzando el estrecho del tormento, en los juegos sucios por dinero de la y el obrero del banco y su banquero, pisando cuellos de policías, usureros, criados en semilleros de políticas injustas que provocan vertederos de moral, de maldades, quieren más, aquí están las realidades.